En otro tema, y es que el Instagram borra foto de Osuna y su esposa, Camela. Señores, se ha relucir, pues ayer Osuna subió a su plataforma de Instagram una foto muy íntima. Así fue la fotografía que el exponente urbano Osuna compartió con sus seguidores en redes sociales este domingo y que la plataforma digital Instagram eliminó por incluir bullying o acoso. En la imagen se ve a Taina, esposa de Osuna, sentada sobre inodoro, donde aparentemente hacía sus necesidades. Se tapa el rostro con una mano y a su lado su esposo posa para la cámara. Dentro de esta publicación decía Osuna: si no se van a amar así, mejor no se amen. Reza el texto que acompaña la imagen que luego el intérprete volvió a compartir. El urbano cuestiona a la plataforma, ¿qué tiene de malo una foto así con mi esposa en Instagram? Y al no obtener la respuesta buscada, la imagen volvió a aparecer en su perfil, donde ha recibido miles de comentarios y más de un millón de likes. Ah, pues la, la, la volvieron a poner. Él la volvió a subir, sí. Él subió cuando el Instagram le dijo que tenía, que la borró por eh, acoso y bullying, entonces él no le importó y volvió y la subió de nuevo. Pero claro. esa foto no tiene nada de malo. Es no. una foto donde ya están sentados. <risa> Jason tiene inodoro. ¿Tú, tú te tomarías una foto así tú? No, yo no. Pero son así. A ellos lo luce. Mira. Sí, pero, pero tú siendo famoso. El baño, no mira era. el baño, por lo menos por el baño. Te le digo, están preguntando, no te están hablando del de baño. No, yo no, Camila. Sí, no, no <risa> cuente con eso, Camila, que no. ¿Verdad? ¿Tú, no la ¿Tú la quieres la foto? Ah, no, me, ah, no venga a preguntarme si yo la quiero ahora. No, no, porque, porque ya usted tú, tú, tú, dijo no, que para, usted no... Pero tú estás hablando, no, no, no, espérate, no, no tú Y la cosa de tiene mí. que ser que a los dos le no, guste, no, no, no, no, no puede ser no, no, el no, otro. Usted, usted está, no, está hablando de eso. mí, no, usted me está preguntando a no, mí. No, no, usted no, dijo usted que no, me no. está preguntando no. a mí. Que si yo la haría, yo la haría con una pareja tuya. esa foto Yo sí. Yo sí. Pero Mi ella amor. me preguntó a mí. Ya me preguntó que si yo la haría yo, yo solo. Yo. No, no, solo no, porque ahí no está solo. <risa> no, pero que ella no, no me está preguntando. Ya no. con ella. Pues, te dijo que pero no. él te está. Ni modo, porque te está diciendo si tú la harías así como él con una pareja. Claro. Que no ah, decir, claro. Ahora. Te tengo que te tengo que preguntarte te a mí No, solo. aprende a analizar que... la pregunta no, entonces. No, no te a preguntar. No, yo que pregunté, no fui yo que pregunté. ¿Y qué he es no, no, yo veo, yo no veo eso malo, y lo hizo en forma de chiste, de jocoso, algo. A sí, amor, algo bonito, pero aprove aprovechó ahí y tiró una foto. Claro. Claro, en el inodoro no veo nada malo. En internet suben cosas peores, como dicen los muchachos, y no hacen nada. Claro. El que, el que y sigue, que siga. Y que suben toquichas, eh, que lo dejan aquí. Claro, y que siga a Villalona a lo que es lo que, todo lo que sube. <risa> <También>. <risa> Bienvenido, Villalona. Hola y saludos a todos. Buenas. Está lloviendo allá afuera, ¿eh? Está lloviendo. Sí, afuera, está eh. sí, sí, si Usted tiene su. Está ahí? lloviendo. Oye, o... oye, cayó un, cayó un trueno que los carros de la, de la. de la calle Inver por el lado del centro médico. No voy a decir el resto del nombre, porque <risa> tiene que pagar. <risa> Pero saben perfectamente cuál es. Eh, te cayó ese trueno y esos fueron todos los carros disparados. disparado la alarma, Oye. bueno. Y que va a llover mucho. Va a llover mucho. hay que Busca ahí meteorología también, en breve. Búscalo uh -huh. ahí para orientarla. Porque los sobrosos nosotros, Mercedes Ulloa, ya, nosotros orientamos lo que, que, que es. Ponerme la cosita eh, eh. para yo decirla. <risa> la pantallita le vamos a dar el clima <risa> también claro. para que usted esté activo. pero sí sí pero mira eh, esto de osuna y su esposa no pero yo no sé por qué instagram borró esa foto esa foto está bonita porque esas claro. son cosas entre parejas y entre parejas o sea siempre y cuando no se vulneren las leyes de y las reglas de instagram está bien pero no entiendo por qué instagram tomó eso y ¿sí? que por bullying o acoso no es su mujer que bullying acoso es ese no, no, que son robots también verdad eso... son robots o sea, que detectan sí, bullying son... ese tipo de cosas y tú sabes que también por los comentarios o sea que mucha gente se la vaya en contra no, ¡Ah, eso está mal bueno. uh, y hay gente que reporta entonces eso hace que Instagram tumba la publicación también pues yo, ve, yo veo eso eso está bien porque Ajá. son cosas como de amor entre parejas entre tanta ellos, violencia, gente ¿verdad? aburrido de tanto dinero no hayan que hacer vamos a tener una foto aquí en el inodoro tanta <risa> violencia tanta violencia que hay ¿Sí? Tanta vaina, estos tigres de aquí, sí, de no. y movimiento, que con un otro de video ya me tienen aburrido. No. Por lo menos oh, como oh, algo diferente hoy. Claro. Epa. No, y, y, y, y también, y chedi, sí. Ya no, tengo... me tienen aburrido. Ya no queremos verlo en cuero. ver, darlo en cuerístico ahora. Y será el siguiente. Un sonido cuerístico. un al ETT-TREN? un ¿Eh? al ETT-TREN? No. Una foto tuya debe ser algo picante <risa> en las redes. <risa> Demasiado. Me veo más lindo en cuero, sí. pero no. no ¿Cómo no sé es? No va a suceder. Ay, comántame eso. Oye, que se ve más lindo en cuero, sí, dijo él. Como decir poeta. Bueno, señores, esto todo, todo. No, tú sabes que las redes sociales tienen robots que detectan comentarios ofensivos. Claro, comentarios exacto, exacto. Negativos. Exacto. Y muy y, ñoño que sí, están en las redes sí, sociales. Demasiado ñoño. Estoy bloqueado por tres meses de Facebook. Estamos. <ríe> atención, Facebook. Bloquéme para saquear esos que <ríe> Ya tú sabes, y más si tú cobras, es que yo te Ay, muchachos pero Ajá. ah por, por la fiesta de Adón que salió un chin de la de la cosa de ya. No te infringe con las leyes. Que usted yo qué. No lo... estamos pagando nada, ¿eh? <ríe> saludo, a Dani Valerio, que está activo. En Mercedes Ulloa, también activo en lo que es el aire del Pueblo, Villalona. Los saludan. Saludos para la gente del aire del Pueblo. Gracias Saludos. por su sintonía. Saludos. Recuerden que estamos a. Que nos pueden llamar para opinar. Aquí claro, al 809-725-0505. Usted puede opinar cuando está ready el teléfono de arriba. Y Julio César, que no, que no nos ha llamado a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? eh? No hay luz. Ah, que sí, no hay, luz, no hay luz. Ay, que no hay luz. Ah, por eso grasa. que esto está así. Que no hay luz. Es el renaje por la luz. No, solamente en la zona céntrica, por lo que veo. En mi casa había luz, yo vivo. En mi casa no, había. no, porque la tuya, la tuya pertenece a la guarda, ¿no? Eh. <risa> Nosotros estamos cegos, <risa> <camaradas>, los, maestros, <risa> los maestros, los rieles para allá. ¿Qué ¿Qué es ¿De risa? que dice? es que ríos. es que ríos, Vivimos para pa allá mismo. Coquillas. <risa> pero que ya se está riendo, no vivimos para allá mismo. No nos reporten desde ¿Sí? donde no hay luz. Exacto. Reporten. Puedes reportar si no hay luz en su calle, en qué sector. Puedes reportarnos eso. ¿Por qué es que se llevan la luz sin avisar? Dios mío? No, pero, pero esta le... semana... O la pasada semana. Creo que de no te avisó la, la pasada semana que hoy iba a haber cosas. No, no, y no esto ahora es de a cada rato. ¿Y cuando ellos van a terminar? No, no, pero no esta, no esta semana. Ellos avisaron la otra semana ya. Okay. No esta semana. Eso es lo que más arreglan. Quiero saber ver, dónde si no hay placer. luz. Donde no hay luz. Y si no hay luz, no hay wifi. No hay wifi. Y si sí. no hay wifi, la gente no se conecta. Si sí. no sí. hay luz, no hay internet. No internet. Deben, Dios mío, qué es lo que está pasando. Hay que hablar <risa> con Luis Abinader. Claro. Para que arregle esto, porque estamos aplantados por el bolón. <risa> y yo cometí una gelatina que se congelaba. Ah, no ¿Sabes que yo cuando me estoy estresado? Cuando yo estoy estresado, yo como gelatina. <risa> <risa> y, y, yo, y gelatina y compota ¿De qué sabor? No, ¿De qué te gusta la sabor. No, de ciruela, porque me pone a hacer caca. Muy bueno. Ah, así, a defecar. ¿verdad? Bueno, tengo aquí, ahora ya pasando a lo que es la información del clima, el, la última información. No, del pero COE... ponga ese clima con actitud Villalona. El clima, llegamos, déjeme presentarlo, señores, y aquí está lo que es el clima con Villalona. <risa> bueno, dice el COE que el Centro de Operaciones de emergencia que mantienen alerta verde por Aguada a 11 provincias, por alerta de ríos, arroyos y crañadas. Entre ellas no está en la provincia de Duarte. O sea, las provincias que están son Monseñor Noel, La Vega, Monteplata, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, La Jabón, Santiago, Puerto Plata y Santiago Rodríguez. Y el clima, el logrado que nosotros tenemos. El, el, el clima. Saludando a Daniel Monte, dice que no hay luz en la Javiela. Y le mando un saludo al marido de Nidia, Joel la para. ¿Eh? La gente la, activa, la gente activa. El, la gente activa con y nosotros. está lloviendo un fuerte aguacero. Está ahí, es posible que nosotros no quedemos aquí atrás. Mírenlo aquí, señores, lo que es el clima. Lo que quieran un lunch, no, una merienda. hay chubascos disperso ahí, San Francisco de Macorís. <risa> ¿Eh? Está a un 28 grados. Mírenlo Así ahí. Es, que correcto. Mírenlo ahí. 28 es. grados. Eh, estará lloviendo miércoles, jueves, viernes también. Eh, no, no, es toda la semana. Toda Dice la aquí. semana. Bueno. Mírenlo ah, ahí, señores. haciendo una una meriendita. Nos vamos a quedar eh, un ratito. Al que hace esa sopa, ese mondongo. Sí, sí. Bueno, Dime bueno, para, eso. ¿Cómo eh, va a brindar? A sopao. No, ah, ahorita. No. ¿Qué le gusta el asopao? ¿Quién le gusta el asopao aquí? No, a mí no. A mí, a no, mí me gusta el, el pollo. La sopa de pollo. El sopao el sancocho, la Acá chapa todo. Oh, Ahí know. está el clima, señores. Mucha claro. lluvia, Pero mucha lluvia. Raras, Ahí no está el Plyme, José Miguel Vidó. Activa el luz, Plyme, Emilio Pudón, Hermana Mirabal. Los sectores sin luz pueden reportarse, señores. 809-725-0505, el que le quede su inversor. Bueno, es que pusieron 7 de 24 la gente... votó Ahí tienen que reportar de donde no hay luz. Dios mío, no hay luz, dicen aquí. No. La hay hermana luz. Mirabal, no hay. ¿Eh? Darlin Valerio, salud amable. 250 saludos aquí para amable. Hay. Ah, pues está famoso. Que, que vamos a hablar de eso. lo buenas. lo buenas. Oye, lindo. Yo estoy viendo el programa. Yo quedo en la parte alta. Pero cuando está tronando mucho así, que se lleva a luz, es mejor que se la lleven, porque ellos la mandan otra vez. Ah, okay. Donde yo estoy, no hay, ¿verdad? Pero se la llevaron cuando comenzó a tronar. Ah, ok. Gracias por lo de lindo, uh -huh. dama. Uh -huh. Gracias. Sí. <risa> es un halago que hace sentir a uno bien y dice claro. que, no, para, que llueva, para que vuelva tiene que irse. Sí, que se lleve. Entonces, la cosa es para que llueva, para que vuelva tiene que irse. <risa> que ella dice la luz tremendo, ¿eh? ya ella dice la luz ella vuelve pero para qué vuelve? No, tiene no, ella que vuelva no, cuando llueve cuando está tronando se la llevan lleva para la Pero ella no vuelve. vuelve ella dijo ella vuelve O sea, no que, no que se va a quedar y por... no pues tiene que volver póngale cero señores esta cuestión de la luz, déjenme hablar de la luz, ¿no? que estoy medio incómodo con la luz. Uh -huh. Deben eh, orientar a la ciudadanía. A las 12 va la luz, Regresa a las 4. Porque es un control, están arreglando algo, ¿no es? No, y el Pero año lo entero van arreglando una vaina. Arreglando. Yo no entiendo. ¿Me entiendes? Entonces ya, porque se están dañando los aparatos, el oh. día que a mí se me dañe la nevera, yo me voy a poner... ¿Y loco. la comida que están? Yo gritó. no tengo que arreglarla. ¿Eh? No, es que hay, que hay gente que se le daña su cosita amable, con el va y viene. Sí. La que tienen un salón, deben orientarse en eso. Exacto, los, esos lugares, salón, centro de uñas, Centro de uñas, barbería. salón, los barberos que están picando. ¿tú están entiendes? picando los barberos, sí. Que no tienen planta. Entonces a yo Joel la para ahí, activo. Bueno.